Antes que nada, queremos aclarar que el día que se grabó este video simplemente estábamos de paseo por la pequeña ciudad de Marabatío, por lo cual no había planeación y se nos ocurrió meternos a este panteón de forma improvisada. Sé que no teníamos el equipo necesario y simplemente grabamos con el celular, aún así lo encontramos muy interesante. Pero bueno, en esta parte queremos pedir de entre la audiencia a los de ojos más atentos nos ayuden a encontrar cosas que nosotros no pudiéramos haber notado en el momento. Yo soy Abad y ahora sí, que corra el video. Muchas banda, eh, nosotros eh, hemos venido, hemos decidido venir a un panteón, vamos a hacer un recorrido de noche, este, yo quiero presentarles sobre todo a mi buen amigo Fresky, este, vamos a dar un recorrido y vamos a ver si encontramos algo raro, algo extraño, 11.45 empezamos a tomar el video y pues esperamos ojalá ver algo, pero bueno, con todo respeto a la gente que está aquí en el panteón, pues... Con todo respeto, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Allá vamos. ¿Qué dices tú, Fresky? Adelante. Vamos a ver que podemos aventurarnos un poco y darnos cuenta de, pues, salir de todos esos tabúes, todo ese morbo que, que se habla sobre los panteones, la noche y a todo noche. ese rollo. Vaya, vamos, adelante. Te sigo, César. Eh, pues Fresky es el que conoce el panteón. Eh, yo creo que él debería de guiarnos un poquito. Adelante. ¿Se ha visto? Llévate el celto. Yo te voy siguiendo y ya los anotes. Se nos hace algo extraño Yo cuando poder... llegamos, vi, una sombra, vi una sombra hacia allá. Hacia allá. Como que pasó así. Pasó así. Bueno, a mí me extrañaba un poco el... Notas, eh, tú vas a las, tumbas, ¿tú? las luces de aquel lado que... Yo nunca había visto que hubiera electricidad entre las tumbas, pero bueno, por aquí están, miren, un poco de series navideñas. ¿La tumba está abierta esta? Eh, esta no es tanto como que una tumba, es más como el lugar, vaya. Está hueca, no tiene nada. Estas son como las tumbas que están ocupadas. De este lado. Nada extraño hasta el momento. Y sigamos la dirección donde dice mi amigo César que vio un par de sombras de este lado. Entonces, hacia este lado se vieron las las sombras que comentaba el buen Bataco. Hacia el fondo, hacia adelante, a Luz, hacia adelante, hermano. algo muy tranquilo yo siento una paz güey bien inmensa yo no me siento asustado nervioso amenazado no yo me siento muy tranquilo muy en paz en este lugar repetimos estamos en el panteón que se encuentra acá por el llano eh, afuera de san miguel y hasta el momento todo muy tranquilo relajado Nada extraño, nada fuera de lo normal. Todo se encuentra con una paz inmensa, una tranquilidad, híjole, muy difícil de expresar. Nuevamente, por aquí está César, miren, saludándolos. Todo tranquilo, relajado, sin problemas. La luna. Ahí está la luna. <ríe> Apenas alcanza a notarse. Pero, pues por aquí estamos, miren. Sí, cabrón. Adentrémonos, adentrémonos, hasta lo más profundo del panteón. Bueno, de este lado es como más lo, lo tradicional, lo que se puede encontrar en todas las tumbas. Por el lado de allá, no, sé dónde. no se alcanza a percatar, pero... Bueno, sigamos caminando, ahorita se los mostraremos. Pues bueno, ya vamos llegando de este lado del panteón. Es donde se. Se Algo encuentran las, allá, ya. Allí, allí, ¿Dónde sí. estoy usando yo? Se encuentran ya. cosas un poco más grandes. Aquí. Porque. Oye, sí está raro que esto no se ve. Un poco más para acá Hay que adentrarnos un poco más ¿Pasa? A ver, alusa tú hacia allá con este cel Y yo intento grabarte Desde lejos Se sí, ve un poquito mejor, eh No, no, no, no, lo, no lo pegues a la pared Hasta hacia acá Ya Este lugar Ya lo usan un poco más Las familias que Es donde fincan para poder tener eh, más fosas para sus familias, no sé, ya unas familias de 10, 8, 7 personas. Y eh, bueno, trataremos de mostrarles un poco qué es lo que sucede en este tipo de fosas. Miren, ya hay bastantes lugares de este lado. Son 3, 6 y 6, 12. 12 12 hay lugar para 12 cajas para 12 personas vaya y está un poco más amplio ya es para toda una sí, pues bueno banda, después de ver un poco de las fosas de las familias adineradas de aquí de Marabatío, y sus alrededores, ahora veremos la otra, el otro lado de la moneda, que es donde se encuentran las personas con bajos recursos, que es donde no se les generó alguna lápida con concreto, con tabiques, simplemente se les puso un poco de tierra para poder eh, evitar el colapso de los cuerpos de sus familiares. Estamos en lo más profundo del panteón ya. Hay algo que desde que llegamos nosotros, de bueno, desde que entramos aquí al panteón, tendremos que una hora, una hora, más de una hora. Y algo que no vimos fue que en una de las tumbas hay una vela encendida, lo cual según nosotros no hay nadie. Y pues bueno, una vela encendida, pues no es como que dure tanto, ¿no? Eh, está atrás de mí, vamos a, a un poquito a verla y pues díganme ustedes qué piensan. Lo raro es que nosotros no hemos visto personas aquí, ¿no fresqui? No, ninguna. Eh, voy a apagar un poco el flash para que puedan apreciar, apreciar lo que le estamos comentando. Miren, una veladora. ¿Ustedes creen que esta veladora haya durado aproximadamente 8 horas? Son las 12 de la noche, entonces... Es un poco complicado por el clima vientoso que está haciendo y difícil de creer. Entonces, pues bueno, continuar con el recorrido. Yo creo que con esto nos despedimos. Podemos darnos cuenta de lo tranquilo que es eh, indagar sobre las instancias de un panteón. Empezamos desde lo más común. De aquel lado, que es donde se pueden apreciar las tumbas, donde les hacen sus lápidas, dobles, concretos, tabiques, hasta lo, lo, lo, lo, más, lo más profundo, lo más sencillo, que es donde las personas le, de bajos recursos eh, sepultan a sus familiares. Como pueden ver, este... Este es el fondo, eh, lo más profundo, el tope del panteón. Voltea la cámara. Eso es todo por el recorrido, banda. Nosotros este, somos César Abad y nuestro buen amigo Fresquí este, Delgado que hemos decidido venir hoy a darle una vuelta al panteón, eh, esto va a ser para el, el canal de Abad Terror y pues bueno, con eso nos despedimos Espero, esperemos que les haya gustado y pues por favor denle un like suscríbanse y recomienden este video, adiós